Bueno, comenzamos el tema 6, donde vamos a ver dos procesos fundamentales de aprendizaje automático que hasta ahora no habéis estudiado. ¿no? Hasta ahora habéis trabajado con aprendizaje supervisado, lo que vamos a ver hoy es aprendizaje no supervisado. Lo, esas dos técnicas, o paradigmas y generales, se llaman clustering o agrupamiento y reglas de asociación. Y se utilizan reci, eh, respectivamente para hacer segmentación o para encontrar relaciones. ¿no? Bueno, vamos a ir viéndolo. A lo largo de este tema. Antes de empezar, eh, vamos a destacar bien aquello que vimos en el tema 1, donde situábamos los cuatro modos elementales que había de hacer aprendizaje automático y para, eh, la primera variable con la que distinguíamos eh, de qué se trataba era si disponíamos de información de un experto, de un oráculo que etiquetaba esos datos o no. En el caso de que no dispusiéramos de eso, o sea, tenemos los datos digamos, muy brutos, y ese etiquetado le llamábamos aprendizaje no supervisado. Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Habéis visto ya clasificación, habéis visto también regresión, preprocesado, seguiré viendo clasificación avanzada. La próxima, ¿O ya la habéis visto. Ya la habéis visto, claro, estamos ya en el tema. 6. Eh, lo que vamos a ver hoy entonces es ese el proceso de no supervisado. Y dentro de este paradigma de aprendizaje podemos tener, nos encontramos dos enfoques. Uno que es agrupamiento mediante clustering, que sería cuando normalmente se trabaja con variables continuas, y otro de categórico, cuando hay variables categóricas habitualmente, se trabaja con reglas de asociación. Se me olvidó decir que después voy a hacer un test. Así que estén muy atentos porque luego vamos a hacer una pruebecilla no puntuable, solo para que uno se autoevalúe si se ha enterado de algo de lo que ha visto hoy, ¿O no? ¿O ha estado ahora así con los ojos abiertos sin procesar nada? Así que máxima, máxima atención. De hecho, ya contestaba una de las preguntas es eh, lo que acabo de decir. Bueno, luego lo veremos qué ha pasado. Eh, recordamos muy rápidamente, en el caso del clustering, teníamos esas nubes de puntos que queríamos que el algoritmo descubriera grupos, ¿no? Entonces se ve fácil, cuando hay muchas dimensiones ya no se ve tan de forma tan tan fácil y esto eh, en su aplicación se utiliza mucho para hacer segmentación para eh, agrupar por ejemplo consumidores o productos en distintas distintos grupos en función de características comunes ¿no? objetos que están más cercanos entre sí según unos determinados criterios y el otro concepto que también introducíamos en el tema 1 era el de las reglas de asociación ya sabéis, poníamos el ejemplo de la cesta de la compra, donde si veíamos si compra cerveza, entonces compra pañales. Y como en este caso, de los cuatro cestas donde hay cerveza, solo en dos de ellas hay, hay pañales, sería una confianza del 50%. Mientras que si le invertimos, vemos que de los tres cestas donde hay pañales, en dos de ellas hay, hay cerveza. Por tanto, si compro pañales, entonces compro cerveza, tiene una fiabilidad de dos tercios, 67%. ¿no? Y es mejor esa segunda eh, regla. ¿no? Eso también lo estuvimos ya comentando, ¿no? Bueno, podemos entonces empezar por clustering, agrupamiento. Eh, en, este, en clustering se trata de resolver problemas donde queremos que una serie de lo que se suele llamar en clustering objetos no son ejemplos porque el ejemplo o instancia, que es lo que hemos estado usando hasta ahora en supervisado, como su nombre indica, es un ejemplo de la acción ideal, o sea, de la clase o si es regresión de la salida ideal en función de la entrada. Por eso se llama un ejemplo o una instancia. Aquí no tenemos ese caso porque no tenemos ese etiquetado, ¿no? Por tanto, hablamos normalmente de objetos o datos también, ¿no? Bueno, pues esos objetos eh, los podemos... Vamos a buscar distintos tipos de agrupación entre ellas, ¿no? Eh, para, para esto vamos a definir, en primer lugar, que es un clúster... Un clúster es un grupo de objetos, como decimos ahí, y buscamos eh, dos características importantes. Todos los algoritmos persiguen esto, ¿no? Que lo, eh, los objetos que están dentro del mismo clúster o del mismo grupo sean similares entre sí, tengan una afinidad más, más cercana, ¿no? Y al mismo tiempo, que cada grupo sea lo más distinto posible al resto de grupos. Entonces, buscamos separar los grupos es decir, la distancia intercluster, que sea lo más alta posible, y por otro lado, buscamos la máxima cohesión dentro del grupo, o sea, la distancia intracluster, la mínima posible. Ese es un poco el objetivo de esto. No siempre se consigue, dependiendo ya de la naturaleza del problema. Por tanto, clustering sea, será el proceso de, o análisis de clúster también se llama, el proceso de crear de automáticamente, con estos algoritmos que vamos a ver hoy, cómo crear automáticamente esos grupos, esos, formar esos clusters como hemos dicho ya es no supervisado a veces se le llama clasificación no supervisada porque o como fruto de obtener esos grupos de algún modo ya se están obteniendo clases distintas clases no le pone nombre el algoritmo no llega a ser tan inteligente como a decir este es el grupo de los que y le pone una etiqueta eso ya será el humano pero la clustering le ayuda a la toma de decisiones porque ya te devuelve al humano ya los objetos agrupados en características comunes ¿no? y se puede aplicar Uh, es muy típico, en, en temas comerciales muy típicos para hacer segmentación de clientes. Por ejemplo, yo tengo una operadora de telefonía y quiero encontrar perfiles de usuarios. Entonces tengo el grupo de los usuarios que hacen muchas llamadas cortas. Otros que hacen pocas llamadas largas, que llevan por la mañana, por la tarde, que llevan un número reducido, a muchos números. Todo eso forma grupos, ¿no? Entonces lo puedo detectar, por ejemplo, con clúster. Hay mil ejemplos más posibles, ¿no? Eh, con clustering tenemos que tener cuidado con alguna, algunos problemas que nos encontramos. Por ejemplo, es difícil manejar los outliers. Los outliers son datos muy diferentes al resto. No es ruido. No son datos erróneos. Son datos muy alejados del resto. ¿no? De, como Carolina Marín, ¿no? es muy alejada del resto de los que juegan al badminton. Pues igual pasa con, con el cluster. Y no es que sea ruido, simplemente son muy particulares, claro, generar un grupo solo para ellos tampoco es muy interesante, ¿no? Y clustering a veces tiene más o menos dificultad para lidiar con ese tipo de, de datos, ¿no? Eso nos lo vamos a encontrar, ¿no? eh, Luego podemos ver también bases de datos dinámicas donde los datos van creándose, van apareciendo y el cluster intenta adaptarse a lo nuevo. Eso lo vamos a ver hoy también con un algoritmo que vamos a presentar. Y luego por otro lado también muchas veces no hay una solución única o ideal, ¿no? Todos los algoritmos, claro, tienen que resolverlo en un tiempo limitado entonces toma una serie de decisiones que le puede llegar a una solución subóptima pero claro, lo que vamos buscando es que el algoritmo termina convergiendo y termine encontrando algo, algo adecuado, ¿no? eh, En clasificación no hubiéramos encontrado algo como este estilo, ¿no? Teníamos dos, estos objetos, instancias en ese caso y tenemos esos cuadritos y círculos y con clasificación Aquí por particionamiento puede ser a lo mejor un árbol de decisión o de regla, obtenemos algo así. En Clustering lo que nos vamos a encontrar es con este grupo de objetos sin ninguna etiqueta predefinida y vamos buscando formar eso, encontrar esos grupos que tienen entre sí cierta afinidad. ¿no? Y bueno, aquí seguimos destacando algunas aplicaciones más que puede haber, se producen mucho en marketing, en seguro, en planificación urbana, también se hace incluso en la web y cosas así. Eh, lo que hemos comentado del clustering, es muy importante maximizar la similaridad dentro del clúster, al mismo tiempo la, lo más, eh, minimizar, o sea, que sea lo menos parecido posible de un clúster a otro para calcular para medir esa similitud dentro del clúster o fuera de ello, usamos una medida fundamental una métrica en este caso, que es la distancia entonces, tenemos que definir un modo de saber cómo dos objetos están cercanos entre sí o no. Dependiendo del tipo de objeto, el tipo de variable, pues la distancia será diferente. Si estamos, por ejemplo, agrupando vídeo, pues tendremos funciones de distancia propia de vídeo. Tendremos que sacar características del vídeo y luego, a lo mejor, un tipo de medida de distancia muy especiales. Si lo que estamos haciendo son objetos más tradicionales, de un conjunto de una base de datos pues esas variables, si son todas continuas o categóricas, pues tendremos distintas funciones, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo. Eh, como se indica, ahí también es posible dar un peso a ciertas variables para darle más importancia, eso se puede manejar también de forma bastante cómoda. Bien, eh, las propiedades que son deseables en una técnica de clustering son que sea escalable, es decir, cuando aumenta la cantidad de datos, no aumenta en una proporción mayor el tiempo, ¿no? O sea, que, que no sea, lógicamente no son lineales, la progresión es, suele ser polinómica, pero que no sea tan tan costoso manejar más datos, ¿no? Porque, bueno, vivimos en una era en la que cada vez hay más y más datos, ¿no? Necesitamos técnicas que sean suficientemente eficientes. Luego, que tenga... Capacidad para tratar distintos tipos de variables, si el problema lo necesita. Ahí hay algunas técnicas que pueden, otras que no. Eh, la forma del clúster, que pueda tener formas arbitrarias u otras, por ejemplo, esféricas, como ahora veremos. Eh, y algunas otras características, como manejar el outlier, el ruido que hemos hablado. Eh, incorporar restricciones, poder, podemos permitir que el algoritmo incorpore restricciones del usuario de que determinados tipos de características no estén, objetos que tienen esa característica no estén en el mismo grupo, o sí en fin, se puede informar ese tipo de cosas. Y luego que sean más o menos interpretables según, según los resultados que obtenemos, ¿no? Otra de las dificultades del clustering es manejar alta dimensionalidad en el número de variables. A la técnica de clustering le cuesta mucho trabajar con centenares de variables. Ahí es muy difícil que, que funcione. También por otra característica, es que pensás que cuanto más variables hay, normalmente los datos tienden a dispersarse. Si nosotros imaginamos datos, si es que es posible que lo imaginemos mentalmente, en 100 dimensiones, imagináis cada dato, para que se encuentren alguna vez en la vida, lo mismo eh, se tiene que, da, tiene que moverse mucho. ¿no? Hay muy, necesitaríamos millones de datos ¿no? realmente para hacer eso más o menos con una buena cohesión. Al final lo que nos va a encontrar el eh, lago, ¿no? Hay lagunas de datos en muchas ocasiones, ¿no? Y eso en clustering, pues no, a veces no se trabaja tan bien, ¿no? Bueno, como hemos dicho, lo más importante para empezar es la medida de distancia, así que vamos a empezar por ahí, ¿no? Eh, la la medida de distancia es una propiedad que indica cómo de parecido o no hay dos objetos, ¿no? El, en este caso, pues tenemos dos imágenes eh, las funciones de distancia habituales Puede que te digan que esos dos objetos son parecidos, aunque eh, realmente no, no lo son. ¿no? Entonces, bueno, hay que indicar cómo son la medida de distancia. Bueno, si ha gustado esta imagen os pongo un poquillo más de regalo para que veáis otra, otras similitudes. Esto, parece, esto es un caso claro, ¿no? De que lo, no sabemos si el dueño es el que se al perro, el perro al dueño, según la situación, pero es verdad que, verdad que más de una vez no hemos encontrado esos eso es parecidos. Bueno, vamos a ir viendo entonces medidas de distancia para distintos tipos de variables. Las primeras más habituales y más frecuentes en clustering son las variables continuas, y luego vamos a ver también con binaria, booleana o qué pasaría con unas nominales, categóricas, ordinales, mixtas. Todo este tipo de variables es cómo se, no. se manejan. En el caso de las variables continuas, el, tendríamos, por ejemplo, una, una bueno, la medida de distancia en general que sería dado Dos objetos los comparamos de este modo y si es numérica, pues tendríamos lo habitual de distancia euclídea, ¿no? Calculamos distancia euclídea y listo. Importante aquí es que los valores las variables tienen que estar normalizadas, ¿verdad? Porque si no la distancia euclídea, pequeñas variaciones en una variable que tenga un rango muy alto, domina mucho en la distancia. Entonces es fundamental la normalización. Eso en las prácticas se da cuenta uno enseguida, en cuanto le meten una base de datos con distintos rangos y aquello al final solo domina la variable con rango más alto, ¿no? Hay que normalizar siempre. Le pasa a otro tipo de algoritmos, ¿eh? Por ejemplo, el KNN o las redes neuronales, aquellas que se basan en distancia, que tienen, que tienen eso en cuenta, necesitan normalización. Y en clustering pasa igual en general. Luego hay excepciones, ¿no? El, bien, si los atributos son nominales eh, por ejemplo, o categorías ¿no? le podemos decir 1 si son iguales o cero cualquier otra, cualquier otra diferencia, porque ahí no hay una distancia ¿no? de cómo de lejos o cercanos son, sino de la misma categoría o no, pero bueno estas son las soluciones más simples, para todo, para todo se puede mejorar ¿no? eh, y como hemos dicho algo antes también podemos ponderar los atributos para darle distintos pesos, de forma que la distancia, si queremos, ya no por el tema de los rangos, sino porque seamos conscientes de que queremos alguna variable que tenga más peso que otra, la podemos ponderar en nuestra media distancia. Entonces, eh, bueno, aparte de la Euclidia, podríamos tener la generalización de las distancias, ya sabéis, tenemos la distancia de Mikonsky, con el exponente K, que es Q, que si es 2, pues es justo la distancia de Euclidea. Si es 1, sería distancia de Manhattan, que está por aquí, como veis aquí. Aunque ya digo, la más habitual es la Euclidia. ¿Euclidia? ¿Euclidia? ¿Euclidia? ¿En qué caso se utiliza la primera? La de Manhattan. La de Mikowski. Mikonsky es una generalización, entonces eh, mm. tienes que decidir qué valor de Q darle, ¿no? Yeah. Eh, Las habituales son. La Euclidea o la de Manhattan. La de Manhattan eh, puede ser útil para algunas variables donde eh, no quiere, digamos, que la distancia que no cumpla la desigualdad triangular, vamos, al fin y al cabo, que la distancia la suma de los laterales sea superior a la, a la diagonal, ¿no? Entonces, en algunos objetos, sobre, por ejemplo en documentales, en distancia entre objetos documentales, a veces se utiliza, puede, puede ser útil. Depende del problema. En otros contextos se usa mucho distancia de Manhattan, por ejemplo en robótica, algunos de aquí lo saben ya, que lo han trabajado. En clustering depende de los datos que tengan, que no quieras que se cumpla esa, esa desigualdad. Pero yo donde lo he visto más habitualmente es en documentales, en base de datos documentales. Eh, vamos a ver ahora distintas presentaciones al clustering hay básicamente dos grandes familias de algoritmos de clustering uno que sería particional que tenemos una población y dividimos en, en grupos ¿no? por ejemplo aquí, pues dividimos entre los que pertenecen a la familia o Simpson y el resto de la, de los habitantes de Springfield ¿no? eh, en otro caso bueno, y dentro de eso, a lo mejor podríamos hacer, hacer otro subgrupo, que luego sea, pues, pues por ejemplo, a gente más mayor, gente más joven, o algo así, ¿no? entonces podemos hacer distintas particiones En el caso del jerárquico, eh, el jerárquico lo que hace es, busca dos objetos que se parecen mucho entre sí, los agrupa, eh, luego, y están más cercanos, ¿no? Y ese, a su vez, está un poquito más alejado de otro tercer objeto, que también está cercano, y así sucesivamente. Entonces, forma, al final, una jerarquía, ¿no? De forma que nosotros podemos decidir luego dónde, en qué nivel cortar y tener distintos grupos. Aquí, por ejemplo, tenemos a, la, a las hermanas de marx que eran Patty y Selma, exactamente, pues que estarían más, serían más afines, luego tendríamos ya con su hermana, por pues un segundo nivel, en un tercer nivel, eh, Edna, la incluimos ahí ya, pues otra adulta, que también mujer adulta, y así podríamos tener distintos grupos, ¿no? ¿Vale? Esa sería la, la jerarquía. Es que si, si la particionar, la volvemos a particionar, no sería igual que la jerárquica? No, siempre no, porque solo sería igual si en vez de particionar en los dos grupos, particionamos uno de ellos. Y a su vez en otro de ellos, en otro de ellos. Entonces sería una estructura jerárquica. Si no, no te da esa jerarquía. Imagínate que ahora solo en este grupo dividimos y en los dos subgrupos volvemos a dividir. Entonces sí tenemos esa jerarquía. Pero no es lo habitual es en particionado. Vamos a tener distintos grupos, pero no hay una jerarquía. No hay un grupo mayor dentro de otro grupo, dentro de otro grupo. No tenemos la matrosca, ¿no? Ese efecto de matrosca que sí tendríamos en la jerárquica, ¿no? Como vamos a ir viendo luego algoritmos de los dos, los ejemplos a lo mejor se, se entiende, se pilla más la idea. Entonces, los de particionamiento construyen distintas particiones, distintas divisiones dentro de esos objetos. Y los jerárquicos hacemos esa descomposición con esa estructura que decimos jerárquica. Eh, existen otros, como veis ahí, por ejemplo, basados en densidad, funciones de conectividad, eh, basados en rejillas, otros basados en modelos. Alguna idea de densidad vamos a ver ahora después. Pero los más conocidos son clustering y jerárquico, ¿no? Y aquí vemos algunas divisiones. Dentro del jerárquico también vamos a distinguir, lo vamos a ver ahora después, entre dos enfoques, el aglomerativo y el divisivo. Uno básicamente, si empiezo de, de, de abajo arriba o de arriba abajo, para hacer esa división. Ahora lo, lo vemos, ¿no? Vamos a empezar por los métodos de particionamiento que son los más habituales, el clustering más habitual. En este caso, el, el algoritmo trata de particionar los objetos para encontrar K cluster. Utilizamos la letra K para definir el tamaño, el número del grupo, el número de, de cluster que se forman. En algunos algoritmos, ese K hay que fijarlo. Por ejemplo, en el algoritmo K-means, que es el más famoso de todos los algoritmos de cluster. Necesitamos decirle qué valor de K. Hay otros algoritmos que aprenden automáticamente ese valor de K. Vamos a ver ahora a continuación cómo funciona este algoritmo. Y bueno, aquí hay otro muy parecido también que se utiliza a veces. En vez de ser la media, la mediana... O sea, sí, la media, obtenemos la, lo basamos en la mediana. ¿no? En el caso de la K, me, dio, me doy, pero es muy parecido. Bueno, el algoritmo de K-means, como veis ahí, es muy, muy intuitivo, ¿no? Eh, parte de, como hemos dicho, necesitamos fijar el valor de K, el número de objetos. Por tanto, lo que hace es, inicialmente, colocar los K clusters aleatoriamente en el espacio de, de la variable. El centro del clúster, ¿no? Lo que vamos a ir siempre manejando es el centro del clúster porque vamos a ver todos los objetos a qué distancia están de ese clúster, ¿no? Entonces los colocamos aleatoriamente y empezamos a iterar. El algoritmo está demostrado que converge siempre, ¿vale? Entonces, durante varias iteraciones lo que vamos haciendo es vemos cada objeto a qué clúster pertenece, es decir, cuál de todos esos centroides que hemos dispersado por ahí, a cuáles de ellos está más cercano. Y así ya se forman los primeros grupos, ¿No? Eh, después de formar esos grupos aquí en la siguiente en estas siguientes eh, instrucciones lo que hacemos es calcular la media de todo eso, por eso lo de k-means ¿no? la media de todos los objetos que pertenecen al mismo clúster o se imagina que tenemos cinco variables ¿no? pues tenemos x1, x2, x3, x4 x5 y cada uno de los objetos tiene pues, esos 5 ¿no? pues vamos a tener cinco columnas y el número de filas es el número de objetos del grupo Calculamos las medias por columna. Entonces, la X1, los, la, no sé, hay 20 objetos en ese clúster, pues los 20 valores de X1 y calculamos la media de eso. Con el 2, el 3, hasta el 5. Y ese será el centro de todos esos objetos. ¿De acuerdo? De forma que vamos a desplazar el centro ese que habíamos creado al principio aleatoriamente a ese nuevo centro, de, eh, que es la media de todos los objetos. Al desplazar los centroides, volvemos a otra iteración. ¿Qué pasa? Que al desplazar los centroides, un objeto que pertenecía a un clúster ahora a lo mejor ya estaba cercano a otro, porque se ha movido el centroide. Así que reestructuramos. Volvemos a colocar los objetos que ahora ya están en otro grupo más cercano y volvemos a hacer lo mismo, volvemos a ajustar las medias. Y eso iteramos. Os podéis ir imaginando cómo cada vez el, o sea, los centroides se desplazan cada vez más lento, cada vez hay menos cambios, y en el momento que no hay cambio, o incluso aunque haya pequeños cambios, si no se hace ninguna reasignación de objetos, el algoritmo ya se estanca, ya se para. Si no hay, en una iteración, o bien no se han movido los centroides, o bien no se ha, más bien lo segundo es lo más habitual, no hay ningún objeto que cambia de, de grupo, pues entonces ha parado el algoritmo. Y ese es el algoritmo Camitz. ¿Se entiende bien? Vamos a verlo con un ejemplo que siempre se entiende mejor. Bueno, tenemos aquí estos objetos representados como rombo, solo dos variables, aquí, y aquí, para que se vea bien, ¿no? Y hemos dado, porque tenemos eh, el parámetro del algoritmo, hemos dicho que el k va a ser 3, ¿no? Queremos que aprenda con k igual a 3. Entonces tenemos aquí, aleatoriamente hemos colocado esos tres centros de los tres clústeres, k1, k2, k3. Vemos a qué clúster pertenece cada objeto, ¿no? Entonces aquí tenemos los verdes, rojos y los azules, pues allí vemos cómo se, se colocan. El, simplemente es ver la distancia de cada objeto a cada uno de los tres centroides, los tres k y el más cercano a ese se lo asignamos. Después de hacer eso, vamos a desplazar los centroides a la media de los objetos de ese grupo que se ha formado, distinguido aquí por colores. Lo desplazamos, esto lo he hecho a ojo, así que tampoco veáis que es perfectamente la media, ¿eh? ni mucho menos, ¿no? Eh, de hecho, no se parece, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y entonces, bueno, después de desplazarlo, hay algunos objetos que ya pertenecen ahora a un grupo más cercano del que antes pertenecía. Estos tres que están marcados con circulillo eh, cambian de, de clúster al que pertenecen. Así que los cambiamos de color y al cambiarlos de color... Pues eh, ha cambiado la, la, la, la formación de esos objetos y por tanto se desplazan los centroides. Analizamos que al final no hay ningún objeto nuevo que se cambie, se mueva y por tanto finaliza el algoritmo. ¿Ve? Y ahí tenemos el resultado final. ¿Qué se suele hacer con los outliers? Con los outliers. Este no lo maneja bien. Tiene tendencia a que el outlier... Depende de cómo caiga la inicialización de los clusters, es posible que haya un cluster solo para ese outlier o esos pocos outliers, si están cercanos, o lo que suele pasar es que se le asigna un cluster que realmente está muy alejado de él. Imagínate un outlier aquí, pues se le va a asignar el K2. <coughs> va a terminar, ¿no? Cuando de, directamente deberíamos descartarlo, ¿no? No maneja bien el media en los outliers. De hecho, no tiene nada... Diseñado especial, ¿no? Y la otra característica de camedia es que forma grupos convexos. Eh, por ejemplo, no tendríamos un clúster con forma de habichuela. Así, ¿no? Una curva y luego otro clúster metido, ¿no? O sea, una forma así o una forma de, de media luna y otro clúster ahí, en el centro. Esa forma no convexa, tenemos esa concavidad... K media no lo maneja bien. Otro algoritmo que vamos a ver ahora, sí. Pero esa es una debilidad del k ¿no? Bueno, por aquí le está una de las desventajas, aquí, ¿no? Eh, solo ha indicado cuando buscamos clústeres convexos o esféricos, ¿no? En otras formas, no. Otra debilidad que tiene es que hay que fijar el valor de K, como hemos visto. Muchas veces lo que hacemos es iterar con varios valores de K y quedarnos con el que mejor resultado da. Si el problema lo permite, pues, bueno, una opción es. Eh, como ventaja, es bastante eficiente, no está mal, hay otros más rápidos, pero no está mal en cuanto a eficiencia. Es, el, el orden es el producto del número de iteraciones que realiza, del número de objetos y del de el número de clúster, por supuesto, que, que se la, con las que se haya inicializado. Eh, suele encontrar una solución óptimo local y... Muchas veces también lo que se hace es reiniciar la semilla, o sea, generar aleatoriamente otros otro valores de K para ver si encuentra soluciones diferentes o parecidas. Suelen parecerse, no son muy distintas, ¿eh? pero puede ser, salir distinto, sin duda. ¿no? Incluso hay técnicas para hacer búsquedas más potentes que esta búsqueda local, que en definitiva lo que está haciendo. Por ejemplo, con algoritmos genéticos se utiliza para eh, optimizar la inicialización de esos valores de K y encontrar unos clústeres más más adecuado, ¿no? Bueno, pues este es el famosísimo algoritmo de K media, que lo tenéis implementado, disponible del en 9, y en R, lo vais a ver en prácticas, ¿no? Como hemos dicho, uno de los problemas que tiene es el valor de K, ¿no? Por ejemplo, si es K igual a 5, en este caso, pues formaríamos estos cuatro grupos alrededor de ese central, solo con un objeto, que podría ser una especie de ese, un layer que comentamos, ¿no? Si el valor fuera 6, pues obtendría otro tipo de objetos, ¿no? ¿Veis la diferencia? Eh, el algoritmo por sí no sabe cuál es el ideal, ¿no? Eh, por tanto, hemos dicho lo de la opción esa de iterar y ahora después veremos algunas medidas de calidad del clúster, de la solución que se ofrece, ¿no? Entonces, con, con una medida de calidad y luego iterando con valores de K, pues también podemos una solución eh, sencilla para eh, gestionar clustering distintos valores de K. ¿no? Bueno, aquí tenemos otro método que se llama mean shift, ese desplazamiento de la media. ¿no? Y lo que hace, la filosofía es diferente. Ahora, en lugar de fijar el valor de K, lo que fija es un radio. O sea, dice quiero formar grupos que tengan un determinado radio. Y entonces se van a ir desplazando los clústeres hasta encontrar el, los grupos de máxima densidad o sea, donde quepan el, la mayor cantidad de objetos en ese radio ¿no? entonces, como vemos ahí, se puede inicializar con ese circulito ¿de qué color es? no sé, ¿azulillo? ayúdame, que no yo los colores los llevo fatal ¿de qué color es? Mostaza. Mosta no, mostaza no es sí, azul. Hasta, hasta aquí no, llego. No, no, no. soy torpe pero no tanto el azul, ¿no? bueno, pues entonces empieza desde el azul y con la flecha mostaza, es así, ¿no? Le va, se va a ir guiando, ¿no? Entonces, claro, si tiene un tamaño fijo, ese circulillo, pues ve los puntos que hay alrededor, ¿no? Calcula el centroide de esa nube de, de puntos y desplaza el círculo a ese nuevo centroide. Vuelve a calcular la, los objetos que caen luego en ese nuevo grupo. vuelvo a calcular el centroide y lo va desplazando. Entonces, al final... Como veis, se va como, esa burbuja se coloca en la zona con máxima densidad, donde haya máximo objeto y donde se quede ya también estable. ¿no? Entonces, eh, bueno, otra solución. Eh, esto suele ser un poquito más complejo y lo que se hace es utilizar kernels gaussianos. ¿Eso qué significa? Pues simplemente que en lugar de tratar todos los objetos con la misma importancia, los que están más cercanos al centro tienen más peso, y conforme te vas alejando, alejando una, es como una campana de Gauss, se va, se va minorizando y la importancia de esos objetos. Entonces, a la hora de, de hacerla, eh, calcular el desplazamiento, tiene más peso a los objetos más cercanos. Al centro, ¿vale? Y eso, este algoritmo es habitual, ¿no? Se utiliza mucho para temas de imágenes y cosas así. Otro algoritmo muy conocido también es el DBSCAN que a diferencia del anterior, eh, bueno, tiene una filosofía diferente y a diferencia del camins, no necesitamos fijar el valor de K. ¿no? Bueno, y la idea es la siguiente: aquí tenemos eh, una serie de objetos y vamos a distinguir distintos grupos. Por un lado está el grupo de los rojos, que son aquellos que tienen un número de vecinos suficiente. O sea, uno de los parámetros, por tanto, es. El número mínimo de objetos alrededor de él que consideramos que es eh, el adecuado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al menos 3, ¿no? Y la otra, el otro criterio es una medida de distancia, ¿no? Entonces, tenemos estos circulillos que son el radio, ¿no? Así que tenemos dos parámetros, el radio y el número de objetos dentro de ese radio. Entonces, dentro, por ejemplo, del objeto B, trazamos ese radio y vemos cuántos objetos caen... En ese radio cercano a B, ¿cuánto hay? Solo hay uno, ¿no? Por eso este objeto no se considera que está en el núcleo, no se considera punto núcleo, sino son puntos alcanzables pero no son el núcleo, ¿no? Mientras que estos de aquí, donde nos encontramos con los tres vecinos, sí, eh, sí lo consideramos que son el núcleo. Así que el algoritmo consiste en empezar aleatoriamente en uno de los objetos e ir expandiéndose de forma que va cogiendo se va como ramificando y va cogiendo todos los objetos para el mismo grupo aquellos que estén en su vecindad y que sean pertenezcan al núcleo cuando alcanza un objeto de estos tipos que son alcanzables pero no del núcleo para, o sea no sigue explorando por aquí porque ya no tiene ¿no? entonces al final se inicia aquí y por ejemplo en este punto se expande hasta que consigue ramificarse todo lo que puede ¿lo veis la idea? Ese es el debe scan Aquí lo tenéis más formal, el pseudocódigo. Y entonces, como veis, hemos reemplazado el valor de K por el número, el radio, el epsilon y el número tamaño mínimo de puntos en ese radio. Cuando se termina de formar el, el grupo ese, porque se, esa ramificación ya se acota, porque no encontramos seguimos encontrando esos vecinos cercanos, lo que hace el algoritmo es... Eh, Comenzar eh, escogiendo aleatoriamente un objeto que todavía no se haya visto. Un objeto que no estaba en los grupos que hemos analizado hasta ahora. Entonces, coge aleatoriamente otro y vuelve a expandirse por ahí. ¿no? Y así lo va haciendo iterativamente. El, bueno, no, entonces, por tanto, al final, los distintos grupos que se han terminado formando, eso será el valor de acá. Pero como veis, se aprende el algoritmo lo aprende entonces se adapta a las necesidades del problema pero claro tenemos otros parámetros que también hay que definir no eh, muchas veces el epsilon se puede estimar a través de una k, distancia entonces donde cae el número mínimo eso de puntos entonces al final con el parámetro mínimo de puntos el epsilon lo podemos adaptar entonces analizando los datos podemos ver cuáles son una distancia apropiada ¿no? una, un radio apropiado no y nada está bien muy conocido este algoritmo el DBSCAN no y por último, el último algoritmo que vamos a ver de clustering es el Birch. Este tiene la característica, como decíamos, eso de las bases de datos eh, dinámicas. ¿no? Conforme los datos van cambiando, el algoritmo se va adaptando a ellos. ¿no? Así que, lo que, para hacer eso, lo que hace es que va construyendo clustering, cluster, cada vez que llega un objeto. Por tanto, no puede guardar todos los datos que va allí, porque llegan millones de datos, no los va guardando, sino que ve un dato. Actualiza unos parámetros, pero no los almacena. ¿no? Así que lo que hace, es, el truco está en mantener unas características de los clusters, el CF, de ¿no? Cluster Features. ¿no? Entonces, eh, lo que va a ir almacenando es el número de objetos de ese cluster, la suma lineal y la suma cuadrática del nuevo objeto cada vez que se añade un nuevo objeto. ¿no? Entonces, estos tres parámetros se actualizan como se pone aquí cada vez que un objeto entra en ese clúster. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la estructura esa que vemos ahí a la, a la derecha. Como veis, pues tenemos, eh, eh, una hay varios parámetros como es la B y la L, que es el tamaño máximo de clúster, en la hoja y en la, el resto de nodos. ¿no? Entonces tenemos una estructura de árbol donde cuando llega un objeto analiza la distancia a los distintos cluster eh, las características del cluster feature cluster, cluster ¿no? como tenemos la n la suma lineal suma cuadrática podemos calcular la distancia de euclidia entonces vemos eh, porque ese sería el centroide del cluster entonces el nuevo objeto vemos a cuál de los tres está más cercano y bajamos por la rama más cercana volvemos otra y así sigue bajando hasta que llega a un nodo de hoja ¿no? lo veis ese primer reparto cuando está aquí, si vemos que cae en alguno de los clústeres dentro de un radio de, que consideramos suficientemente cercano, se actualiza, como hemos visto hace un momento, ese clúster. Y después de esta actualización, subimos jerárquicamente hacia arriba, porque si actualizamos aquí, aquí también hemos metido un objeto. ¿Lo veis? Y entonces vamos subiendo hacia otra vez a la raíz, actualizando eso, esos nodos. Eh, puede darse el caso de que no esté cercano a ninguno de esos objetos. Entonces, en ese caso, se decide crear un clúster nuevo con el nuevo objeto. Y si hemos llegado al tamaño máximo de L, lo que hacemos es decidir que este nuevo nodo hoja se crea un nuevo nodo que va, del cual van a colgar dos nodos hoja. ¿no? Se expande ese nodo, ¿vale? Ay, perdón. Entonces, el... aquí tenemos cómo calcular el radio, el diámetro, el centroide, ¿vale? Y esa sería la, la idea del algoritmo el Birch, ¿no? Este ya hace ese aprendizaje incremental que lo vamos a ver ahora en el tema siguiente, el tema, después del descanso, el tema 7, vamos a retomar esto, ¿no? No lo voy a volver a explicar, vamos a ver otros algoritmos, pero esta idea ya conecta con el siguiente tema, ¿no? El de aprender conforme los datos van llegando, ¿no? Luego lo vamos retomando. Bien, para clustering también es muy importante definir medidas de rendimiento, medidas de, en inglés, el performance, ¿no? ¿Qué, qué calidad de soluciones se están dando, ¿no? Necesitamos medir de algún modo eso, ¿no? Y una de las más habituales de la silueta, o el siluete en inglés, ¿no? Ese coeficiente, que de alguna forma premia lo que venimos diciendo que buscamos en clustering, que es máxima distancia... Entre clúster y mínima distancia dentro del clúster, ¿verdad? Máxima cohesión y al mismo tiempo máxima separabilidad, ¿no? De un grupo a otro, ¿verdad? Eso que en España también <ríe> lo va buscando, ¿no? Pues eso mismo el clúster pasa igual, ¿no? El, esas, esa distancia. Entonces, para ello, tenemos una medida que eh, se calcula para cada objeto, que es este SBI, que consiste en la distancia de la, la distancia que tiene el objeto al clúster al que pertenece, que es el A, y el B es la distancia que tiene al... como veis, la, la, la distancia menor a otro clúster, que no es donde está asignado. O sea, como el segundo mejor clúster, ¿no? Digamos. El primero es, supuestamente, donde está él, ¿no? Pues este sería... como si no estuviera ese objeto... En ese clúster, el objeto estuviera en otro clúster, pues ¿qué distancia tendría a ese segundo clúster? O sea, la mínima distancia media al objeto con el resto de clúster. ¿vale? Entonces, hacemos esa diferencia y luego, bueno, lo normalizamos como vemos ahí, ¿no? Como veis, esta medida te da un valor entre menos 1 y 1. ¿Lo veis? ¿Cuándo es mejor? Cuanto más cercano a 1. ¿No? ¿Por qué más cercano a 1? Porque se conseguirá, se conseguirá el 1 cuando la A sea lo más pequeña posible y la B sea más alto posible. Esta diferencia, dividido entre la, la B en este caso, te puede llegar a dar 1. ¿Lo ves? Entonces, si por ejemplo te diera 0, ¿qué me dirías si está da 0? Si nos da 0, ¿qué pasa? Da 0 cuando B y A son iguales. ¿Y eso qué significa? Que está el objeto justo en la frontera. Exacto. Está justo en la frontera. Entonces, desde el 1, que es el óptimo, va bajando al 0 justo en la frontera. ¿Y qué pasa si es negativo? Directamente lo que nos está diciendo es que el objeto debería estar en otro clúster. No está bien asignado en ese clúster. ¿Lo veis? Esa es la medida, ¿no? Bueno, eso se puede hacer para cada objeto y luego podemos tener la media de todos esos valores de todos los objetos. Y ese es el coeficiente de de forma que al final, una asignación de clustering podemos medir la calidad con la que se ha resuelto. Otra medida habitual también es la de Kalinsky-Harabatz, como veis ahí, que también vuelve otra vez a jugar con la instancia intercluster arriba y la intracluster en el denominador, ¿no? Como veis ahí, ¿no? Bueno, y otras medidas, otras, como también lo podéis observar aquí, otras propuestas eh, existentes. Todas ellas van buscando esa idea de mínimo Intercluster, máxima, mínimo, intercluster y máxima intracluster, ¿no? Eh, al revés, mínimo intercluster, máximo intercluster. Eh, pero la medida esta realmente, porque la de silueta pinta muy bien, ¿no? El problema de la silueta es que es muy ineficiente, es muy costosa. De hecho, cuando el tamaño del número de objetos es alto, eh, tarda mucho, se tarda mucho en calcular, ¿no? Entonces, estas otras medidas general son más eficientes que la de silueta. Bueno, eso ha sido el clustering por particionamiento, ¿no? por divisiones de, de esos grupos. ¿no? Vamos a ver ahora el de los métodos jerárquicos. Clustering jerárquico. Que recordáis que era aquel que construía, construía esas jerarquías. ¿no? Aquí tenemos dos grandes grupos, aglomerativo o divisivo. Y el aglomerativo empieza de abajo arriba. ¿no? Empieza en cada uno de los objetos pertenece a un clúster que es el sí mismo, si hay mil objetos, empezamos con mil clusters y en cada iteración vamos encontrando los dos objetos más parecidos y los agrupamos. Y así vamos construyendo ese árbol, esa forma grafo en forma de árbol, hasta que llegamos a agruparlos todos. Ese sería aglomerativo, ¿no? La otra posibilidad, divisivo, es justo lo contrario. Empezamos con un clúster donde están todos los objetos y vamos sacando uno a uno los objetos. Los vamos quitando el que está más alejado de ellos, serán los primeros que se van quitando, y así sucesivamente. Es más habitual el aglomerativo. Eh, se suele utilizar más, ¿no? Bueno, aquí tenéis el, el esquema, ¿no? Donde lo que hemos dicho, ¿no? En cada iteración encontramos buscamos los dos clústeres más cercanos o más parecidos, lo agrupamos y así lo que hacemos aquí, pues... C y CJ son los más, dos más cercanos, los agrupamos en uno y quitamos ese clúster, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El, Para decidir qué dos grupos, de qué dos clústeres eh, agrupamos, hay distintos criterios, ¿no? Uno de ellos se llama enlace simple, que consiste en la distancia mínima entre dos objetos, siendo cada objeto de un clúster distinto. O sea... Si tenemos estos dos grupos, la distancia entre los dos objetos, donde un pulgar es de un clúster, el otro pulgar es del otro clúster. Estos son los más cercanos, ¿no? Pues esa es la distancia entre los dos clústeres. La que esté más cercana ahí se, se, se elige como tal, ¿no? La otra posibilidad sería minimizar la distancia máxima. Entonces, aquí tenemos un meñique, el otro meñique, son los dos más lejanos, pues buscamos que estén los más cercanos. Los dos buscan, al final, esos parecidos, pero los criterios son... Son distintos, ¿no? eh, Otro que se utiliza mucho es la varianza mínima o de words. Eso lo veis en el software que trabaja en R, en Python, esto eh, lo suelo encontrar con este nombre de words, ¿no? Que consiste en, en considerar que los dos clústeres que se van a agrupar los siguientes en agrupar serán aquellos cuya eh, varianza sea la mínima posible. La varianza mide la cohesión. ¿no? Buscamos clúster compacto, ¿verdad? Pues entonces, con este concepto lo que hace es que encuentra la pareja que si se fusiona, la varianza de esa fusión, la cohesión de esa fusión es máxima, máxima cohesión, o sea, mínima varianza. ¿Veis? Entonces, va a encontrar, va a decidir agrupar los dos objetos o asociar esos dos clústeres más cercanos. Otro también que se hace distinta simplemente la distancia de los centroides, ¿no? Tenemos distintos clústeres, Calculamos su centroide y lo agrupamos. Vamos a ver aquí un ejemplo con enlace completo. ¿Cómo era el enlace completo? el segundo que he dicho. Los meñiques, el completo. O sea, la máxima entre los objetos, ¿vale? Bien, pues entonces tenemos estos objetos de aquí y si los colocamos aquí, claro, estos ya están ordenados por la jerarquía que ahora va a salir, ¿no? Pero cada punto tiene aquí su correspondencia, ¿no? Que es la coordenada, ¿no? Lo que veis, la 1, 2, este objeto... Este será la 21, como veis ahí, ¿lo veis? Entonces tenemos ahí nuestros distintos objetos. Y ahora, vamos a ir viendo cómo se forma el clúster, ¿no? Bueno, de todos los objetos calculamos la distancia máxima entre cada grupo y buscamos el mínimo valor de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, existen muchos con, con igual distancia, ¿no? La 1, 2, 2, 1, pues la distancia aquí. Eh, en este caso, si usamos distancia de Manhattan, que es la distancia, el número de diferencia en filas y columnas, pues aquí tenemos que una, ¿no? Este grupo es igual que este, igual que este, igual que este, son los más cercanos. Entonces, bueno, a lo mejor iterativamente empieza por este, luego hace este, luego hace el otro, ¿no? Va a encontrar los más cercano, aunque ahí hay un empate, pero no importa el empate, al final... Van a entrar todos, ¿no? Eh, solo ordenarlos. Luego ya seguimos asociándolos, ¿no? Entonces, todavía estos objetos solo libres están este o el propio clúster. Entonces ahora se calcula la distancia de este clúster a este objeto o a este otro clúster que ya se ha formado, ¿no? O al otro objeto, ¿no? Vemos de nuevo la distancia máxima y minimizamos ese valor. Entonces, aquí la distancia máxima de este caso a este es una. Pues es el mínimo posible, por tanto, se van formando también esos grupos. Y así sucesivamente. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tenemos la distancia con enlace completo entre este grupo. ¿Veis que si seguimos subiendo la jerarquía, ahora tenemos este grupo con este, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué se asocian estos dos? Pues fijaros que la distancia de, con enlace completo entre estos dos clústeres, los dos rectángulos que vemos ahí, es tres que es justo este objeto y este. ¿no? Mientras que en otro caso la distancia es 4 de máxima. Como va buscando la mínima, pues 3. Por eso se agrupa primero este antes que con este otro grupo. ¿Vale? Y así forma la jerarquía. Lo interesante de los jerárquicos es que luego, una vez que se ha formado esa jerarquía, ahora podemos hacerle corte. Y, por ejemplo, si cortamos arriba, nos encontramos con dos clústeres. Si cortamos más abajo, formamos tres clústeres. Aquí vais viendo el resultado. Si cortamos aquí, cuatro clústeres. ¿Lo veis? Conforme vamos bajando, no. Se van formando distintos clústeres. Pero tiene un problema también el jerárquico. Y es, que, ¿cómo creéis que va a manejar los outliers? Muy mal, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, a veces de lo mal que lo hace es bueno, ¿eh? Porque lo ve. <risa> ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que pasa con los outliers en un jerárquico? aglomerativo que no, se relaciona con mundo. no se relaciona pero algún día llegarán ¿no? ¿cuándo? ¿dónde aparece? Final. al final claro cuando por ejemplo si tú haces el corte en dos clústeres te encuentras que está uno y el resto de la humanidad por otro lado hace otro corte y hay dos sueltos y el resto ¿no? entonces por eso digo de lo malo que es bueno porque en los primeros clústeres están esos outlayers si calculamos la cardinalidad luego de los distintos clústeres pues nos vamos a encontrar con clúster con tres objetos, cuatro objetos, y luego otros con, con 100 con 20 50 Entonces, podemos hacerle luego unos filtros, luego para quitar aquellos clústeres que son outliers, ¿no? Porque al, al menos los lo, lo filtra, ¿no? Los va, lo va dejando para el final, ¿no? Entonces, son fáciles de identificar. Pero claro, es sensible a eso, ¿no? Entonces, los outliers van a estar en la zona, en la parte más alta de la jerarquía. Los métodos divisivos, que como he dicho antes son menos frecuentes que los aglomerativos, eh, lo que hacen es empezar del grupo completo e ir poco a poco separando, ¿no? Entonces van separando primero cuál es el más distinto, o sea que aquí el efecto ese que decimos de los layers es el mismo, también va quitando primero los más layers, ¿no? Los más distintos al resto y así poco a poco los va agrupando, ¿no? Para hacer esas divisiones, esto puede ser muy costoso si lo hacen en todas las dimensión. Entonces, se distingue entre dos enfoques. Uno, unidimensional, el monocetic, y el otro, el policétic o multidimensional. En el unidimensional, lo que hace es que divide solo una variable. El corte lo hace solo en una dimensión, en un eje, y según eso hace la separación. O sea, según esa separación, considera cuáles son los más separado, para el más alejado para formar esa... Ese corte, ¿no? Mientras que el multidimensional lo hacen todas las variables, ¿no? Eh, y bueno, otro enfoque, ¿no? El método divisivo. Por división, sí, dime. ¿Qué método divisivo y un árbol de, ¿O de, ¿O de, ¿O de Bueno. Los dos forman una estructura de árbol, pero más allá de eso, no, esto no es un árbol de decisión. Es un árbol, pero no es de decisión. El árbol de decisión, en cada nodo se hace una pregunta. ¿Qué pasaría si es una variable? Toma un camino y toma otro, ¿no? Y luego la diferencia fundamental es que el otro era para problemas de clasificación, para aprendizaje supervisado. Y esto es para aprendizaje no supervisado. ¿Pero a la hora de espacio, No sé qué quieres decir. ¿En de intentar buscar la máxima diferencia? Es que el árbol de decisión lo que hace es una propiedad. Y según esa propiedad, divide. En estos casos, lo que hace es cómo va agrupando los objetos. No es necesariamente una, no es una propiedad. No, no, no tiene. También depende cómo consigue el enlace. No tiene esta, esta este particionado espacial tan claro, jerárquico, como en el caso de la árbol de decisión. Porque ahora la decisión, como si hay una propiedad, por ejemplo, si una variable toma un valor mayor que un umbral, claramente está partiéndolo, ¿no? Y, y en ese caso, eh, si lo considera el unidimensional, se parece un poco en ese particionamiento. El más parecido, si quieres. Pero no todos los jerárquicos funcionarían igual. Y luego, bueno, aparte de eso, no es, son objetivos distintos. Pero bueno, nunca me lo habían preguntado, pero quizás el, el unidimensional... Se parece más La estructura final que se obtiene es más parecida a la de un árbol de decisión donde en cada rama, o sea, cada, cada nivel que va bajando es una dimensión. Eso siempre es así, ¿no? Va, divide en una dimensión. Aquí podrías tener algo así, más o menos. Pero la diferencia aquí es que en cada división se va digregando un objeto. Los otros se pueden ir 20 objetos para uno y 20 para el otro. Los va quitando uno o un clúster completo, que ya tiene muchos objetos. Pero va quitando los clústeres para ir formando esos grupos. Lo vimos aquí. Lo veíamos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que de este grupo eh, se puede. Si lo hacemos un divisivo, lo podemos separar en dos clústeres. Pero normalmente, en este ejemplo, normalmente esos son los layer serían los primeros. Entonces se van separando, se van como quitando, ¿no? hasta que llegue a la, a la base ¿no? bueno como he comentado son mucho menos habituales el, lo, lo interesante de los clusters el clustering jerárquico es el orden en el cual quedan los objetos lo que esto, esto es de lo más interesante de él, ¿no? y para esto se representa mediante un dendrograma donde se ve este, bueno, el, el dendrograma de este árbol, y luego se utilizan unos mapas de temperatura, como lo que vimos en visualización, que le coloca los, donde podemos, los valores de estos objetos, y entonces vemos cómo se van formando esos grupos. Los más cercanos están, los más parecidos están más cercanos entre sí. no Entonces quizás, cómo deja el orden, es de lo más interesante de los jerárquicos.